Nací en Cádiz el 15 de noviembre del 41, de 1941. Mi infancia, pues, pues hombre, te puedes imaginar en aquellos tiempos, en el año 41 cuando nací, hasta el año 50, pues, la posguerra, pero mi padre tenía un comercio y, y no lo pasé mal, vivimos bastante bien. Bueno, mi padre fue allí de pequeño, de... Con nueve años fue a, a Cádiz de, de lo que entonces llamaban Chicuco, que eran los que iban de aprendices a las tiendas de ultramarinos. Y después, pues, poco a poco, se fue labrando su, su negocio, hasta que en el año 50 y, y tanto, me parece, consiguió el que, tiene, el que tuvo una actualidad, o sea, hasta, hasta que se jubiló. Los estudios en, en, en un colegio de cura que no me gustaba mucho, pero bueno, el colegio era un colegio marianista, de una, una comunidad marianista era un, co un colegio un tanto raro ¿no? porque cantabas para mañana tenías, tenías que cantar el cara al sol, después tenías que <ríe> rezar el rosario en fin un, un colegio de, de, de religioso y después por la tarde me sorprendía ah, hombre, no es que me sorprendiera pero sí si me causaba extrañeza eh, salíamos y y no nos dejaban ir a casa solos, ¿no? No, íbamos solo en formación y nos iban dejando por las por por distintas portales. Y curiosamente, los que vivíamos más cerca de, del lugar de donde estaba el colegio, eran, éramos los últimos. O sea que nos dábamos la vuelta a Cádiz y después nos dejaban los últimos, cuando debía ser al revés. Pero por eso digo que era un código de cura que no, que no me acaba, acaba de, de agradar ni me agradó, claro. Después, estudié, después de allí pasé a, al instituto, a un instituto, a estudiar el bachillerato. Y, y en aquellos tiempos era el bachillerato elemental, que me llamaban. Eran cuatro años de válida, y, y lo que hice. Pero antes de venirme para acá, pues, estuve escribiendo en periódicos de, de toros. Fui una vez con mi padre a, a los toros, y precisamente era un, el hijo de, de un montañés que el que toreaba y para eso fue mi padre a verle. Y, y, y ya me gustó y ya te iba. Después me fui ambientando, iba con los amigos de los toros, después me, me sentaba al lado de los críticos, los escuchaba, comentaba con ellos y, y cogí amistad con un par de, de cronistas, me sentaba al lado de ellos, los escuchaba. Oye, ¿tú por qué no te animas a escribir? Y bueno, pues, oye, Mándame algo, le mandé y me y después estuve trabajando también, colaborando en un programa de, de radio que se llamaba Vamos al toro. Vamos al toro. Y lo dirigía un. Lo dirigía, lo inventó, lo ideó y, y se fue con él a la tumba eh, un, un señor que se llamaba Antonio Rosales Gómez. Don, le decíamos. Don, tenía un pseudónimo que se llamaba Don Pugazo. ¿Don, don Pugazo? de puya. Y ese fue el que me... Entonces decía, coño, yo tengo un programa de radio y necesito uno que me... que me haga los recortes y tal y cual. ¿Cómo los recortes? Sí, sí, los recortes de los periódicos, que los lean y después yo los meto y tal. Y, y ahí empezó la, la cosa. Y entonces le <coughs> dice, pero, pero eso es Gerardo Gómez para ponerme en el, en el periódico, o sea, en la radio no. Vamos a poner un nombre. Empezó a venir vamos a poner curro. Curro es un nombre muy, muy taurino. Y, y tijeras, porque cuando te vas a encargar de los, de los recortes, pues te ponemos curro tijera. tijeras. Y entonces me pusieron, y, y con eso escribí muchos años en Cádiz, y, y como, como diez. No, más, más. Desde el año 65 hasta el 76. Pasé muy buenos ratos con entrevistando, porque pues, te digo yo?, a, a Paco Camino, entrevistando a Antonio ordóñez El cortijo Rosales también era un, cultivo, un, un una, una sala de fiesta muy... donde han pasado los mejores artistas de España. ¿eh? Allí entrevisté a, a Julio Iglesias, ahí entrevisté a, a... este otro, ¿cómo se llama?, Camilo VI. Por cierto, con Camilo VI me pasó una cosa curiosísima. Yo entonces escribía, entre los muchos periódicos que escribía, había uno, una... Una revista que llamaba Cine en Siete Días. Por ahí tengo el recorte, pero bueno, no se me está. Y ahí, con Camilo Sexto, entonces no era Camilo Sexto, era Camilo Blanes, y iba cantando con un grupo de músicos que se llamaban Los Botines. Y llevaba a la cantante a una señora a una señorita que se llamaba Laura Casale italiana. Y a él se le ocurrió, oye, curro, yo te digo, eh, todo de curro, en Cádiz ya, todo el mundo me conocía por Cruz Tijera por, por el seudónimo que me puso el, el periodista aquel, ¿no? Y, y me decía, oye, ¿por qué no hacemos aquí una página de publicidad? Y yo, una página de publicidad, ¿y cuánto, ¿y cuánto está dispuesto a pagar? Entonces yo llamé a, a, a la dirección del periódico, ahora, oye, Camilo Blane me dice que, que hace una página de publicidad y tal. Y en aquellos tiempos le, le cobramos por la página de publicidad 2.500 pesetas. Y, y yo cobré dentro. De, de Pero era, no era una. Era mi, mi comisión: 250. <ríe> Fíjense. Y entonces hicimos un montaje en el que. <coughs> viendo el ambiente de Cádiz de y del de, de, de, Cortido de Rosales y tal, Laura Casales le la había propuesto boda a, a Camilo VI, cosa que, que ni era cierta ni mucho menos, pero bueno, era un montaje que había que hacer <ríe> y se hizo. ¿Sí? En el Cortido Rosales, ya te digo. Y ya te, ya ahí, una iglesia, Antonio Machín, eh, el dinámico los, los mejores artistas. Hombre, con medio más a gusto. ...con lo que hice de toro ...es la, lo que me ha gustado toda la vida y lo que... <coughs> ...además... ...y del periodismo, el periodismo que yo escribí... ...en cine siete días, Discóbulo, Velocidad... ...El Caso... ...Dígame... ...Fiesta Brava, Tendido 13... ...entonces en todo eso... Eh, ...estuve en la, agencia, en la agencia fiel de Corresponsal... ...en Cádiz, que también tiene su historia... ...porque... <coughs> ...me querían nombrar Corresponsal... Pero yo no, como tenía el canal de periodista, porque no, porque no le quise, porque ya te digo que le dije a Fraga que no, que no quería, como yo no tenía el canal de periodista y Cari había periodista profesión, esto, acreditado, o sea, acreditado de profesión, de, de, de, de academia, pues yo no podía ser corresponsal. Y entonces nos pusimos de acuerdo, la dirección de la agencia FIEL y yo. ...y me, pusí, me puse domicilio en Puerto Real... ...entonces las noticias... ...las hacía en Cádiz... ...pero se mandaba... ...feché en Puerto Real... ...que en Puerto Real no había... ...ningún periodista... ...que me pudiera decir... ...está usurpando el... se <ríe> da cuenta? ...entonces todas las noticias... ...me mandaba la agencia fiel... ...la agencia fiel además... ...era una agencia... ...un poco rara... ...era... ...las noticias que no había... ...que no había en otras agencias... eran las que nosotros recogíamos... Me fui al ejército precisamente por quizás para quitarme un poco el, el yugo de, de mi padre. Mi padre, era, ya te digo, era una persona muy recta y, y me imponía una serie de cosas que yo no, no admitía. Entonces, una forma de, de liberarme, de decir, coño, yo no quiero estar aquí, era irme al ejército. Mi padre, por ejemplo, a las 10 de la noche, todo el mundo aquí. Ahora, ahora ya lo entiendo, porque en aquel tiempo ya te digo, mi, mi, mi padre tenía seis dependientes y dormían todos en casa. Y a los dependientes, a la día y la noche en casa. Y él decía, si los dependientes están en casa, mis hijos también. Para ejemplo. Ahora lo entiendo, entonces no lo entendía. Y una forma de liberarme era esa. ¿eh? Bueno, y entonces me fui al ejército y estuve en, en Cádiz. Firmé 18 meses, en principio, 18 meses. Lo hice en Cádiz, ascendí a cabo a, a los seis meses y, y, y al año y medio me presenté para el curso de cabo primero con intención de, de, si veía ambiente, pues, pues quedarme en el ejército, si no lo veía, pues, pues, pues venirme, ¿no? Pero, y entonces el primer paso, pues, ya te digo, me presenté a, al curso de cabo primero, lo saqué, pero claro, entonces me tenía que marchar de Cádiz porque en Cádiz no había plaza para de Cabo primero. Me dieron a elegir entre varios sitios y elegí lo más lejos que había. Acá. A la escuela militar de montaña y allí estuve otros dos años, que firmé. Pero ya allí la cosa no, me, no era el mismo ambiente que, que en Cádiz. En Cádiz era un ambiente un poco más Allí era más disciplina, eh, era un. ¿Cómo te diría yo? Eh, en esa academia había. se hacía esquí, se hacía escaladas, era, pero todo eran cursos. Allí no. y todo el que iba allí, que fuera de suboficial para arriba, al, al entrar allí era, era un recluta. O sea, o sea tú podías podía ser general, pero al llegar allí a Acá las divisas desaparecían. Yo allí era un recluta, entonces uno como yo, un cabo primero, un sargento, le podía dar órdenes a... Y entonces digo, esto no me, no me cuadra mucho, no me, no me gusta, ¿no? Y, y estuve aguanté el tiempo que tenía que aguantar porque había firmado, el, no sé. pero después me marché, me vine. Mi madre de un pueblo que está allá arriba, que se llama Santa Águeda, está allá arriba, y mi padre vivía en de Toranzo, y tenía aquí a, a Santa Águeda. Claro, en Santa claro, en, en Santa Queda, cuando yo venía por aquí, había cinco casas. Ahora ya ahí quedan dos. Entonces, allí no tenía nada, ningún ambiente. Me bajaba aquí a arena que por aquí había cine y tal. Y, y ella, ella era amiga de una prima que, que vive ahí en el puente. Y yo venía a ver a mi prima y ya conocí a ella y, y ahí empezó. Y hemos estado 60 años aguantándonos y no me veíamos una más que una vez al año. El resto de cartas. Vamos, vamos para, para arriba a ver si encontramos algo. Me para acá, estuve aquí, estuve aquí una temporada, yo todos los días me cogía el caminito, me iba a Santander a buscar trabajo, en una ocasión encontré, eh, el primer trabajo aquí fue en la vidriería de Tuarayas en la boca de un horno a ciento y pico de grados imagínate, sacando botellas, mi, mi misión era sacar. Sacarla de, del horno y poner una bandeja así, ocho horas, haciendo esto. <risa> Te puedes imaginar la experiencia, ¿no? Ocho horas. Eh, están trabajando allí, vi un anuncio en el periódico en el que pedían gente en la general y en, y en la INEACE. Y yo, para no perder el día, le dije, no, mira, he visto este, periódico, este en un periódico, vete a.. Infórmate a ver cómo. Fue allí, pidió explicaciones, dijeron, usted, y ella le dice, ¿cuál re, me recomienda usted, la general o, o la INEACE? dije, pues, yo la veo más formado la, la INEACE que la general. Fue pedí hacer es el currículum allí y, y me llamaron y, y ahí estuve 25 años. De los 25 años, 23 en. El, en la sección sindical de, de UGT, he, he tenido varios puestos, porque como estaba, ya te digo, estaba en la sección sindical, entonces en el sindicato en algún momento decía, oye, necesito información de, ¿qué te digo yo?, de un departamento que se llama Lilium bueno, Entonces me desplazaban hasta Lilium para que yo de ahí estuviera informando de, de cómo funcionaba la cosa por ahí. En pues o, o otro momento decía, oye, pues mira, que vamos a pasar a a otro departamento, a celulosa, por ejemplo. Digo, era, era, iba por todos los departamentos, dependiendo de que en el sindicato me necesitara en un sitio o en otro. Tenía su ventaja, no mucha, pero bueno, tenía eh, 40 horas libres a la semana. 40 horas libres que yo las dedicaba al sindicato. No como otros dicen, tengo 40 horas libres y me, me voy. No, yo tenía 40 horas libres y me las dedicaba también al sindicato. Por eso tenía un poco abandonado a, a la familia, a los hijos, porque entre el sindicato, la Sociedad Deportiva Torlavega, la Peña de Taurina, el Centro Andaluz... Bueno, no tenía tiempo para pa estar casi que, que en casa, pero bueno. Pues, pero se sobrellevaba. Cuando yo entré en el IAC, habíamos éramos 5.000. Allí sí que había hombres y mujeres. Y, y, y mucha participación, mujeres, porque son, eran... Mm, labores muy... que para los hombres era muy difícil, por ejemplo, con enhebrar y cosas de esas para los hombres, las manos, no... sin embargo, para las mujeres, devanar, ¿eh? eh... cosas de esas. Y entonces, ya te digo, entonces, hay mucha participación. Y, y ya en, en el año 74 hubo la primera regulación de empleo, y se, y de los cinco y pico que éramos, pues... Se hicieron de, de mili. Pero claro, es que cuando yo llegué allá a trabajar, la verdad es que me quedé un poco. Ahí había mancos, había tuertos, había cojos. Y claro, después me enteré por qué. Cuando la guerra, aquello se hizo después de la guerra, todo el que no. Vaya, ahí me hace, ahí me hace, ahí me hace este no vale para esto, bueno, pero vale para otra cosa, tú te ahí, ahí lo metía, y a lo mejor que te digo yo, pues un señor que tenía las manos así, pues era el que llevaba el correo, le metían, le metían las cartas, y... o tenía los pies redondos, pues iba con los botijos, y cosas, y claro, todas esas cosas las fueron eliminando, el diático, en el año 74 hicieron el primer la primera reestructuración y echaron, pues ya te digo, mil. Después, en el año ochenta y tanto, casi diez años después, nos cuentan un cuento de que van a traer unas máquinas de Italia, no sé cuánto, qué tal, que igual, joder, pero que sobraba gente porque con esas máquinas, igual, bueno, otra regulación de empleo, las máquinas esas trajeron de, de Italia, cuando yo me jubilado todavía estaban allí sin montar. Pues te dicho, nos contaron un cuento, pero era a pasar a la gente, ¿no? Y, y aquellas máquinas allí, cuando yo me he que estaban allí, sin tocar. Después hubo otra, y al final el, el Dío gordo fue cuando, cuando el encierro. ¿Eh? Empezaron a, a hacer pares y que si cerramos, que si no cerramos, si tal, que si cual, todo. Un expediente, otro expediente, que la gente no cobra, que tal? Al final se nos echaron las narices a los sindicatos y dijeron, señores, vamos a hacer una asamblea y decidimos qué hacemos. Nos encerramos, pues nos encerramos. Y de los dos mil y pico que éramos, nos encerraron mil ochocientos. Nosotros no, no quisieron participar y nos encerraron. Pero se equivocaron, porque se creían que si no se encerraban, iban a cobrar. Y cuando el juez dijo, la fábrica está cerrada, está cerrada. Y ustedes están adentro, pero no vayan a cobrar. Estuvimos el tiempo, los, 18, los 48 días estuvimos encerrados sin cobrar. Y claro, los otros decían coño, yo, estos tengan encerrados, yo cobro. No, eso tampoco, pero a esos se le molestaba un poco, todos los días se le molestaba, eso que no, todos los días se cogía el telefonito, oye, fulano, sí, hola, oye, buenas noches, ¿qué tal? ¿has dormido bien esta noche? <risa> oye, pues yo estoy encerrado, ¿eh? hasta mañana, pues, y al día siguiente, otra vez, así 48 días. Así que fíjate, ¿eh? Y lo que tuvimos ahí dentro, pues, nos organizamos de tal manera que, no... <risa> Nos, nos pusimos por grupos, grupos de, con de, de con caracteres parecidos, gente que tenía las mismas ideas, gente políticamente también que tuvieron las mismas ideas, para no... Y entonces nos hicimos una especie de eso, y pusimos unas camas allí, la, de, como pudimos. Y, y estuvimos allí 48 días pasándolo muy mal, pero bueno. No vayamos a la familia, la familia iba a vernos, pero nos veía por fuera de la reja. Al principio la familia llevaba la comida, pero después dijimos nosotros no. ya o sea, nos arreglamos nosotros aquí. Entonces todos los comerciantes de Torla Vega nos mandaban suministros. Y hubo un señor que te iba a vivir, que nos llevó los 48 días, nos llevaba el café a las 8 de la mañana, todos los días, puntualmente. Y hubo de todo, hubo misa se cantaron las marzas, se celebró el carnaval, todo eso es allí dentro. A las 12 en punto se tocaba el ángelus, tocaba la sirena en la fábrica, ¿eh? pero no era el ángelus, era el ángelus de... sacaban las mujeres allí un aperitivo, de lo que nos mandaban, morcillas, chorizo, tal, los freían, tal, y nos tomábamos un blanco, una merced, algo que la Ahora el ángelus. Tipo... <risa> Pi, Hubo momentos muy, muy emotivos, cuando, por ejemplo, venía una la manifestación de Santander de ahí de Torlavega venía Torlavega entera <coughs> hasta allí con nosotros estar en la verja y ese día el día de salida igual fue toda la gente de Torlavega en manifestación a, a apoyar nuestra salida y después salimos todos juntos muy bonito yo tengo muy buenos recuerdos y muy malos recuerdos <coughs> lo recuerdos, pues llegabas por la noche al sitio donde teníamos asignado para dormir y te encontrabas una carta para Gerardo, otra carta para Alfredo, otra carta. En esa carta te decía, eh, a las seis de la tarde, mañana a las seis de la tarde, estate en tal sitio. Pero no te decía más detalle. Y a, el otro, Alfredo, Alfredo, mañana a tal hora, en tal sitio, pero no en el mismo sitio, en otro. Y eran para hacer acciones por ahí fuera, pero para que, nadie, para que nadie se fuera de la lengua de lo que se iba a hacer. No. Entonces yo llegaba allí a las seis de mañana, a las seis de tarde, en tal sitio, aquí. Te, llegaba otro, un coche: montate en el coche! ¿Para dónde vamos? <risa> y así se hacían la, las cosas. Se, se le prendía fuego a los bancos. Eh, cosas de esas, así. Acciones muy curiosas. Por ejemplo, una vez en, en una de las manifestaciones, en una de las. Y de las manifestaciones. Fuimos a, a los bancos y nos fuimos en cola, todos los trabajadores me hacen, con una peseta, a ingresar una peseta. El tío, cogía el, el, el papelito a la cola y te ponían la cola otra vez. Cuando te llegaba el último, oye, vengo a sacar la peseta. Pero <ríe> ¿sabes de para qué era? Para entorpecer al banco, para que, no, pa que no pudieran trabajar. En vez de cerrar el banco, y vamos a hacer el banco, no. Yo no he cerrado nada, yo vengo a, a pedir una, a hacer un ingreso y a sacar un ingreso. Yo no, no estoy inter, interceptando nada. Pero, tío, eran acciones pensadas para pa que nadie te pudiera decir, estaba haciendo una inflación y estaba al mismo tiempo estaba batiendo. Ahí vienen los trabajadores, cerraban el tío. Hoy usted, yo no he cerrado, ha cerrado usted porque me había visto venir. Y después cuando terminó el encierro, todo, todo lo que había allí. Y lo cogimos y lo llevamos a, a la residencia de ancianos. Que algunos dicen, no, lo repartimos no, no, no. Nosotros ya hemos terminado nuestra misión, ahora esto para que lo haga falta. Fue un momento muy duro, muy complicado, tan complicado para nosotros y para los de fuera, porque aquí en Arena, cuando llegué aquí a Arena. Eh, cuando vine a vivir aquí <coughs> hice la sesión de senderismo, ¿no? que duró también el tiempo que duré yo, cuando lo dejé yo se fue al Garete. Después estuve dirigiendo un tiempo la, el, el club de tercera edad aquí de Arenas de uña también. Internet lo he aprendido yo solo. Y me compraron un ordenador, el tío. ¿eh? De, de, la mujer me decía, Contro". me levantaba a las 6 de la mañana todo el día a escribir a la máquina, cuando estaba en el diario montañés como trabajaba de colaborador en el diario montañés pues todo el día tenía que mandar la crónica, y la hacía la, a las 6 de la mañana, que es cuando me, me daba tiempo, y hacía con máquina a escribir, y hablando con los crímenes, la madre dice, oye, y me, viene un buen día y dice, mira, esto, te vamos a arreglar a esto, digo, y esto cómo funciona, y dice, ah, arréglate, y digo, bueno, vale, ya me arreglaré yo, y, dice, pum, pum, pum, y, y yo solo salí para adelante, todos los días hago una página en, en, en Facebook. Ah, tengo dos, pero una todos los La otra, cuando ocurre alguna cosa, una se llama Arenas con Aire, que ahí sí hay que ir hay ahorita ya todo lo que me parezca y algo más. Y fue hay otra que se llama Las Cosas de Curro. Las Cosas de Curro. Esa ya es más. Más sofisticada, ahí son curiosidades, anécdotas, historias. Después, cada 15 días o así, hago una en Iguña Cuidadores. Para los cuidadores, es que a las personas que cuidamos a, a personas enfermas y tal, siempre hago algún, algún comentario, alguna anécdota, algo así. Me siento más orgulloso de las familias, de las familias que tengo que me apoya y me ha robado siempre.